sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de hoy tenemos acá un Samsung A10s la cual está bloqueado por cuenta de Google y tenemos el tipo de Android 10 gente la cual les vamos a enseñar cómo eliminarlos de una forma rápida y fácil primero hay que descargar el material necesario que lo voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen en un link entonces una vez que lo tengan el programa viene a ser el siguiente que es el Samsung FRP 2020 que lo voy a dejar en un para que ustedes lo puedan extraer y lo van a abrir gente de una forma rápida acá ya lo tengo van a abrir el setup en la parte de arriba dice drivers ahí vemos tenemos drive por 64 por 86 gente pueden instalarlo también es que no lo tienen pero antes de eso vamos a nosotros a ejecutar acá lo que es el samsung rp 2020 es un programita gente que te va a mandar al navegador del dispositivo samsung esto sirve para Samsung y también para cualquier marca de Samsung, gente, que tenga de preferencia la seguridad de Android 10, Android 11. Listo. Ahora vamos a esperar entonces que se ejecute el programita de Samsung FRP 2020. Esperamos un momentico ahí, ¿eh, gente. Mientras tanto vamos a conectar nuestro cable USB a nuestra computadora. Ahí ya se nos ejecutó el programa. Listo, vamos a tenerlo ahí listo. Y acá vamos a hacer lo siguiente Acá nos vamos a conectar gente en nuestro teléfono A una red wifi Para hacer el proceso porque si no No te va a funcionar listo Ahí nos dice que se ha hecho un intento no autorizado Esperamos a ver gente Que nos aparezca las redes de wifi Para poder empezar a hacer el proceso Porque si no no nos va a funcionar Listo acá tenemos una red Nos conectamos Nos conectamos Listo gente ahí ya nos vamos a conectar Entonces a wifi y lo que vamos a hacer, en este caso se me ha una pestaña en el navegador, no hay problema, te lleva a la página de los creadores de Samsung FRP Tool. Listo, acá lo tenemos. Y lo que vamos a hacer gente, en cualquier parte del teléfono vamos a conectar el cable USB. Como ustedes pueden ver ahí escuchamos que si sí nos ha reconocido el teléfono, entonces ¿qué vamos a hacer acá gente. Una vez que estemos acá lo vamos a dar en la opción de Bypass FRP. Y ahí nos dice que debemos estar conectados a Wi-Fi, lo damos en OK. Porque si estamos conectados, y esperamos, gente. Listo, ahí te va a mandar un launch a la pantalla. Ahí no es en Drivers. Esperamos, nomás, gente. Listo, ahí te mando ya el aviso a la pantalla. Damos en ver. Y ahora lo que vamos a hacer ya es más sencillo. Acá primero lo que vamos a hacer, gente, es dar en aceptar y continuar. Siguiente, y no gracias. Listo. Una vez estando en el navegador vamos a hacer lo siguiente Vamos a buscar lo siguiente gente. La página de GSMN o FRP Esta es una página de GSMN o FRP Ahí lo tenemos, yo voy a desconectar ya el cable USB gente Listo Acá abrimos la primera página Y acá te va a abrir un menú como de ajustes del teléfono Listo Una vez que estamos acá gente vamos a ubicarnos acá en este drenaje Donde está una bolsita de la aplicación de Galaxy Store de Samsung Aquí lo presionamos Ahí te va a llevar a la página de Galaxy Store Listo, lo damos, he leído Aceptar Listo, esperamos entonces un momentico Y lo vamos a instalar gente. Vamos a instalar esta aplicación entonces Pero para eso nos va a pedir una cuenta de Samsung Account Que lo tenemos que tener creada para Colocarlo Yo por ejemplo voy a colocar Mi, mi, mi cuenta perdón, de Samsung Account Para hacer el proceso Listo y coloco mi contraseña. Listo, ahora sí lo voy a dar en iniciar sesión y esperamos que se nos reconozca la cuenta. Listo, ahí se nos ha reconocido, gente aceptamos. Si es que te pide un código de respaldo o de verificación, lo que lo vas a dar es dar verificar por mensaje de texto para que te llegue un código a tu número de teléfono con la cual tienes registrado tu cuenta de Samsung Account. Vamos entonces a esperar que nos llegue el código. Ahí lo tenemos, 557 772. Listo, le vamos a dar en realizado y ya está verificado nuestra cuenta, gente. En este caso nos dice que este código código erróneo, a ver, vamos a verlo nuevamente. A ver, 557, vamos a borrar esto: 557 772. listo ahora sí lo vamos a dar en realizado y ahí se nos va a iniciar sesión gente y va a empezar la descarga ahí va a empezar también a descargarse en la parte de abajo lo que sería la aplicación esperamos nada más que se descargue para continuar con el proceso este es un método muy rápido gente que les puede servir en android 10 android 11 también tiene que hacer otro método gente no es el mismo método ya le damos acá en abrir una vez que se ha descargado y acá nos va a abrir un menú gente. Lo que vamos a hacer acá en el buscador es buscar la siguiente opción que sería Chos Screen Look. Ahí vamos a colocar cho y en la parte nos aparece Chos Screen Look. Choose Screen Look. Vamos a colocar cualquiera. Vamos a coger gente y nos va a llevar ahí a una opción. Bueno, acá nos, no nos lleva la opción que necesitamos. Vamos a probar con otra opción. ¿sí? Y listo, justo la otra opción nos lleva a colocar un patrón. Vamos a colocar un patrón o un pin Continuar. Confirmar. Listo. Acá entonces ya hemos colocado un patrón. El teléfono tiene patrón. Y ahora si sí vamos a volver al inicio nada más, o también pueden reiniciar el equipo, gente. Vamos a volver al inicio, al inicio, para empezar a configurar. Listo. Acá le damos en siguiente. Marcamos la casilla de política y privacidad. Siguiente. Esperamos. vamos en siguiente. Acá conectados a red wifi, No se olviden, porque si no no nos va a funcionar ni si no están conectados, ahí vamos a esperar nada más que el teléfono no reconozca ya sea la cuenta de Google o el patrón ahí nos dice comprobando información y nos pide que pongamos el patrón o la cuenta de Google, pero como sabemos nosotros hemos colocado un patrón, una L lo colocamos y el teléfono te va a dar siguiente, es aquí gente donde el patrón va a sustituir a la cuenta de Google, acá le damos en omitir listo, esperamos un momentico más gente nos va a pedir para aceptar términos de Google aceptamos en este caso es válido para android 10 gente esto es un método para android 10 también puede hacerlo en métodos de android 9 según la seguridad que ustedes tengan pero no puede servir también para android 11 porque ya android 11 es otro método gente tengo ahí un video también de android 11 cómo lo pueden hacer esperamos entonces acá que se termine de configurar nuestro teléfono para hacer el último paso que sería eliminar el patrón que hemos colocado porque caso contrario cuando el teléfono es de cliente pues obviamente no lo puedes dar con ese patrón ¿no? porque no lo va a poder colocar esperamos acá le damos acá en omitir, finalizar listo esperamos un momento nada más gente para tenerlo todo listo nuestro equipo, ya lo tenemos ahora sí nos vamos a ir acá ajustes, esperamos que cargue el equipo a ver, vamos a esperar que cargue vamos a ir a ajustes Acá vamos a ir a pantalla y bloqueo. Y vamos a quitar ese patrón que hemos colocado. Porque ese patrón se guarda, gente, como desde un principio. ¿ya? Listo, y le damos a deslizar. Y listo, gente. Eso sería todo entonces en cuanto a la cuenta de Google de la 10S. Y de todo método sirve, gente, para cualquier Samsung que tenga la seguridad de Android 10. Eso fue todo, gentita. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like. Que nos vemos en el próximo video.